Yeah él un cambio pero viene por mi cuenta No hay garantía de triunfo al que más lo intenta Me veo tan raro al estar encerrado Teniendo 22 con actitud de 50. Solo me despierto, es otro día más Dicen que debo dar gracias y no se me da rezar El tiempo se me fue, los días veo pasar Mi existencia una moneda guiada por el azar Situación desfavorable, mentalmente inestable Por reprimir cosas creo que me corrompí Soporto a menudo una recompensa variable Por no poner en práctica consejos que te di y Aún así me encuentro inmerso en reflexiones y aceptar todo lo que repudio la mente no es siempre el mejor refugio y al corazón no le pidas explicaciones fuá, es demasiado panca, tal parece que tengo mucho por reparar, mejor busco la calma camino del dharma porque me dijeron tiendo mucho a exagerar, me con el cual hoy añoro me pregunto cómo un individuo ineficiente sigo a la realidad y propenso al declive incapaz de ver el tesoro que hay enfrente se le hizo común dar menos de lo que recibe cenizas en mis manos provocan un descoloque tu disco lo que expresa es algo mediocre interdisciplinarme para no perder yeah, el toque y okay. si lo demasiado seguro pierdo yeah. el enfoque despertar del sentirme ajeno en ajeno amor a versos espero el anochecer y con él el sufrimiento miento pero no por placer escasean versos Intento el reparo, escapar o ver sorprendido Cantares de amparo, seguido de lloriqueos Quisquilloso, trofeo, ya no lo veo tanto Enfurecer debido a contrarios pensamientos En palidecer tu piel, cruel aspecto Reino mental abstracto, sin reina y reina Espectros segregan arte de mis ideas Noto oxidarse el acero de mis cadenas Sé que no es verdad todo lo que el Señor expresa No diluyo el espesor de mi conciencia Yao es el motor de mi esencia Un árbol sin hojas en primavera Oscuridad estrellada define a la nueva era No eliminaría la espera Ella presenta matices de la vida Detalles que enseñan a ser mejor persona o que no es mejor quien se cree, mejor persona Pernoctando en suburbios extraños Años antes conocida y cómoda zona Antinomia entre yo y mi otro yo uh, Ambiguas piezas de un mismo núcleo Prevenir el porvenir estúpido uh, Odio al desconocido futuro Presente nublado, ansiado fruto De paciencia, maquillar tristeza en mi pieza ah, Lluvia ácida de ideas Ningún camino me va a esperar Verte a los ojos y encontrarme Verme a los ojos y desconocer me río por fuera y lloro por dentro Me encuentro en guerra en estos tiempos